Sí, en, en España pasa vas a algo curioso, que es como ganar ganar está mal visto, eh, ganar se asocia también con, con pisotear a, a, a tus clientes o a tus compañeros. Y, y es al revés. ¿no? O sea, yo eh, siempre que he trabajado con compañeros o con, o con gente en mi equipo que tienen ese, ese, ese hambre de ganar, elevan al resto del equipo. De nuevo, por poner una metáfora de, del deporte, el equipo que juega con Michael Jordan están muy, muy, muy agradecidos de que han jugado con Michael Jordan, ¿no? Porque todos tienen los anillos en los dedos. Eh, entonces, eh, ese, es el, eh, ese es el tipo de perfil que es, que es difícil encontrar, pero que a medida que vas entrevistando, pues lo, lo encuentras y, y te ayuda a todo el equipo, eleva un poco la, la marea del, del éxito del equipo, ¿no? Sí, yo creo aparte de que a todos nos pasa, ¿no? Cuando tienes gente... Que te hace challenge, ¿no? Como que dices, o sea, un poco con fuerza tú también. Te, te creces, te lo crees, eh, comp compites un poco, no en plan mal, ¿no? Volvemos a lo mismo, que claro. España dices competir y suena que vas a pisar. No, pero oye, tío, vamos a ver quién, quién lo hace mejor, pero vamos a intentar ganar los dos. Y eso, eso me pasaba un poco al, al principio cuando, eh, cuando fui manager por primera vez, que a veces contrataba gente, que me hacían a mí sentir inseguro. Decía, joder, es que este tío sabe muchísimo más que yo o, y, y me da mil vueltas. Y ahora eh, casi lo pongo como un requisito de mi contratación. Digo, tengo que, contratar a, a, tengo que contratar a alguien que me haga sentir inseguro porque sabe cosas mucho mejor que yo. Entonces siempre, siempre, siempre voy a contratar a gente eh, pues eso, que, sea, que sea muy buena, que me haga sentir de una manera que diga, ostras, esta, esta persona es muy buena, y gente con la que en un futuro diga, si fuese el feo de una compañía en la que trabajase, yo estaría encantado.